Buenos días, soy Manuel Curtó Gracia, propietario del criadero de perros de presa canario Irema Curtó Kennels. Hoy vamos a hablar de Manuel Chico León. Que en paz descanse y en la gloria esté, como se suele decir aquí en el campo. ¿no? Este señor murió hace unos pocos años, habrá tres, cuatro años o cinco. Eh... No es que haya sido un criador de perros de presa canarios importante, es que criadores importantes no los ha habido, pero sí que han criado algunos perros de presa y que han significado algo. Cuando digo que han significado algo, eh, no me refiero a que han criado con un concepto de raza y de selección como, como debería ser, pero sí que ya se irá viendo a medida que vaya yo desarrollando la pequeña biografía que les traigo hoy en día. Manuel Chico León yo lo conocí hace muchos años eh, porque cuando se organizan aquí en el norte de cerca, en la zona que llamamos Tegueste, es un pueblito pequeño, eh, y todos los años en las fiestas patronales... Eh, ahora no sé cómo será pero hace unos cuantos años, unos cuantos o mejor dicho durante bastantes años por las fiestas patronales Manuel Chico León eh, organizaba allí un, una pequeña muestra llamaba a algún amigo, él no pertenecía al club y yo no tengo idea de si en sus orígenes perteneció al club del perro de Presa Canario me parece que no eh, este señor, cuando yo lo conocí, no recuerdo cómo fue, que me saludó, vino a hablar conmigo allí en Tegueste eh, y me dijo que, no sé si fue en esas fechas o un poco antes, no sé, de presentar yo algún perro eh, que él llevaba allí vino y llevaba papas arrugadas y llevaba pues algo para comer y allí de pie pues charlábamos y tal, bueno, entonces eh, me di cuenta por los comentarios que hacía que él iba por libre, él tenía una mentalidad bastante nacionalista, eh, pero bueno yo no tuve problemas con él, yo soy de la península, aunque llevo aquí muchos años, él lo sabía además, pero yo no tuve nunca ningún problema con él, eh, en una ocasión yo llevé un perro de presa o dos y también un par de perras majoreras y pues estuve con él y había tres o cuatro personas más que yo no conocía. Eh, yo me sentía un poco fuera de lugar pues porque no conocía ni a Manuel Chico León ni a las otras personas tampoco y pero yo me di cuenta que eran todos de la misma onda, no todos eran bastante nacionalistas, eh, no es que eso ser nacionalista sea bueno o malo, pero a mí sinceramente que procedo de una zona como es Cataluña donde de hace unas pocas décadas para acá eso ha ido desarrollando, ha ido increciendo, a mí eso me cae bastante mal, ¿no? porque es excluir a... Y es en contra de alguien, ¿no? Y no hay ninguna razón ni para estar excluyendo a nadie. Yo pienso que en el mundo cabemos todos, en Canarias cabemos todos, seamos o no seamos de aquí, porque a fin de cuentas aquí, en Canarias, lo mismo que pasa en todos lados, en unos más y otros menos, pues tenemos muchos orígenes. La gente que se considera de aquí por varias generaciones también proceden de varios orígenes, ¿no? Eh, de españoles, o sea, andaluces, extremeños, eh, castellanos, gallegos, eh, catalanes, valencianos, eh, vascos, navarros, o vasco-navarros, eh, genoveses, portugueses, entonces, eh, por lo menos, eh, no sé, eso me caía un poquito pesado, pero bueno, y entonces este señor, pues, tenía sus perritos, me contaba que él tenía un par de perros en un sitio que yo nunca llegué a estar, por, lo, por las referencias que yo tuve posteriormente, no tenía un sitio aparente en condiciones, más o menos, ¿no? Eh, los tenía en unas condiciones bastante precarias, eh, muy atrasado, ¿no? Pero eso se ha dado bastante en las islas, sobre todo entre algunas familias o entre algunas personas, y más dentro del mundo del perro de presa, eh, no digo que todo el mundo, pero sí, muchas personas los han tenido unas condiciones bastante, bastante tercermundistas. ¿no? Y todavía queda algo de eso, cada vez menos, afortunadamente. Entonces, bueno, eh, cada año me invitaba, yo llevaba algo, algunas veces no, porque no, me acababa a mí de seducir la idea. Pero bueno, yo pues, a veces me sentía un poquito comprometido y llevaba algún perro. Nunca entramos en conversación con respecto al club. Sé que él no nos simpatizaba y yo no entraba en el tema. Bien, lo cierto es que a medida que fue pasando el tiempo yo fui intimando un poquito más con él. Eh, luego, en una ocasión, cuando entre los de Gran Canaria y de Tenerife hacíamos reuniones para llegar a acuerdos más o menos aceptables para los distintos grupos de Gran Canaria y de Tenerife eh, pues entonces yo en un momento determinado en una conversación que tuve con él en La Laguna le dije que eh, por libre así como yo podía estar por libre porque era un profesional tenía instalaciones y tal pero que yo pensaba que teníamos todos que colaborar de alguna manera eh, con el club en Tenerife y en Gran Canaria, en fin, formar una peña para ir remando todos en la misma dirección, porque es que si no, esto no iba a acabar nunca, ¿no? Unos por aquí, y los otros por allá, haciendo critiquilla y tal, pero critiquilla, pero sin mayor fundamento, ¿no? A veces era más bien animadversión por la persona o por... Entonces, bueno, pues me dijo que lo pensaría y al cabo de un tiempo... Me entero que él me parece que se hizo socio del club. Si yo no le hubiese comentado de una forma, pretendí eh, comentárselo de forma convincente, ¿no? Le argumenté. Y entonces me parece que él se hizo socio del club español del perro de presa canario. Y luego, ya cuando yo iba, pues como observador a las monográficas o a las exposiciones caninas nacionales, y también internacionales, pues lo veía ya allí con perros, ya hablaba con las personas del mundo del presa, incluso lo vi yo hablando con uno de los presidentes, otra vez con otro presidente, que se le sucedió al otro anterior, y bueno, pues a mí me pareció que era una buena manera de que él se sintiera eh, integrado allí, que criara pues con el concepto de raza, con el estándar, eh, en la mano y en la cabeza, porque yo le había estado hablando de eso, porque él no se llevaba por eso y como él otros aquí al margen de la gente del club ha habido muchos aficionados eh, al perro de presa que que nunca quisieron saber nada con el club no, no les gustaba y algunos habían estado dentro del club pero luego se habían salido y no, no, no simpatizaban con las políticas del club y Manuel Martín digo Manuel Chico León pues pensaba lo mismo pero al final entró y se premió un perro el Urco y, y luego Tamarán que era hijo del Urco, Urco Urco campeón de monográfica no sé si campeón de España algo de eso y luego Tamarán criado por Manuel Chico León, hijo de Urco. Eh, luego este perro, bueno, pues joven, se lo, compró, eh, lo compró un canario de aquí, de la isla del Hierro, eh, este, ¿cómo se llama? Quim, Fermín Quintero, de la isla del Hierro, pero él lleva muchos años, ya lo he mencionado, muchos años en Barcelona y tiene el criadero, aparte de otra, otro negocio que tiene de, algo de desguace de automóviles y todo eso. Entonces, la casa del presa. Entonces, este perro, campeón, y hay personas que viven con eso del campeón, sin más averiguaciones, compró el perro, me imagino que Manuel Chico León cobró un dinerito por él. Yo había visto a este perro, Tamarán, en una exposición joven, el perro joven, un año y pico, y a mí no me causó buena impresión, no me pareció que era un perro, luego me enteré que había sido campeón de monográfica, pero claro, aquí había que contentar a Manuel Chico León, había que contentarlo. ¿Cómo? La forma de ganárselo, la filosofía del club era esa, que era la filosofía de Manuel Martín Betencourt de Miguel Ángel Pichón y esa gente, eran los que manejaban el cotarro siempre, durante muchos años. Y me lo confirmaba un amigo que estuvo el otro día aquí, que ya lo he dicho en el vídeo anterior, pues le, le premian el perro, no le dan el primer premio, y yo veía cuando iba por allí que hablaba con uno, hablaba con el otro, yo veía a Manuel Chico León bastante metido en el ambiente, muy muy relajado, y digo, bueno, pues mira, no está mal. Eh, luego este perro se vendió para, para Barcelona, en la casa del presa, por aquí estuvo eh, Fermín Quintero Para comprar, ya lo he relatado, para comprar Es que todo va Se va, se va a ir encontrando El, el tema eh, lo, del, lo del tamarán y de los perros De la casa del presa Estuvo aquí con dos o tres personas No sé si traía un adolescente Que me imagino sería hijo de él No me acuerdo muy bien Entonces mmm, Vino aquí y yo después de estar viendo perros, le mostré algunos perros, pero lo dije conversando de forma con mucho tacto, con mucha diplomacia para que el hombre no se me ofendiera, porque podía ofenderse y también yo lo entendería, ¿no? porque que yo le dijera que no le iba a vender ningún perro porque no iba a resolver su problema de displaces de cadera y de falta de carácter y de tipicidad y tal. No es que yo diga que mis perros sean muy típicos, pero yo tengo una línea. Eh, procuro además mantenerla y yo he visto que hay perros y perros, familias y familias y entonces, y a mí se me ha dicho muchas veces, cuando llegan aquí a mi criadero que dicen que es que los perros tuyos tienen una línea, en cambio cuando van a una exposición, a una monográfica, eh, unos se parecen a otros como un huevo o una castaña y todos se juzgan con el mismo estándar, eso es penoso, ¿no? Ya entiendo, o sea, yo lo tengo asumido de que todas las razas en sus primeras décadas de existencia, como pasó con el bullmastiff y ha pasado con muchas otras razas, pues no son todos iguales ni mucho menos, pero hombre, por lo menos hay que acercarse. Para eso hay que tener muy en cuenta el estándar y buscar los ejemplares para cubrir las hembras, que las hembras se aproximen y que los sementales que se utilizan, pues que se parezcan, ¿no? Porque si no, eso va a ser un, un disparate entonces yo le dije a este a Fermín Quintero que, que no le iba a vender nada, que no se molestara porque no iban a resolver el problema con, poniendo perros míos entonces la idea mía era, si salían guapos, ¿no? bonitos, bien hechos y con estructura y tal pues el mérito más bien se lo adjudicarían a, a sus perros y si era lo contrario, pues mi perro era el que o mis perros eran los que no daban la talla en la reproducción, entonces yo no le vendí, bien. Y en esas fechas posteriormente, posteriormente, no recuerdo cómo fue que yo hablé con la esposa, me llamó o yo lo llamé para algo, no sé, algo relacionado con Fermín Quintero, no me acuerdo, para qué, entonces hablando con ella del Tamarán, me dijo que sí, que efectivamente que el Tamarán, Tamarán tenía displasia de cadera y que además ella fue la que me lo dijo a mí yo ya lo había intuido porque cuando yo vi a ese perro caminando no me causaba buena impresión y ella me dijo que el perro tenía displasia de cadera y además ataques epilépticos bien yo seguí tratando con, con Manuel Chico León hasta hace pocos años incluso recuerdo una vez que hablando conmigo aquí en La Laguna pues que tenía una perra que le habían cortado las orejas, tenía ya la perra como tres años, y que se las habían dejado caídas y que no lo habían sabido resolver. Y yo le dije, tráela por aquí, eh, llévamela a mí, voy a, a verla y voy a ver si le podemos arreglar recortándoselas un poquito más, luego yo buscaré la solución y efectivamente trajo la perra. La perra era una perra imponente. Estaba aparentada con perros míos, todos los perros de esta gente. Entonces, eh, quedó bien de, la, de las orejas. Era una perra con mucho hueso, muy buena capa, tenía buena cabeza, pero no era el perro de presa. Y al caminar se le notaba que de atrás estaba medio, medio desvencijada, o sea que no caminaba bien. Los perros de este señor, como casi todos los demás, tenía ese problema. Yo tengo ahora mismo trabajando aquí a Fernando, un señor, bueno, dos albañiles, son vecinos y amigos míos, y Fernando me comentaba que tiene un amigo eh, aquí por la laguna, me decía quién es, pero yo no, no lo conozco, que tiene un perro, ya tiene sus 7 u 8 años, de los de Manuel Chico León, y dice que de atrás está, Dice es un perro que, muy guapo, muy bueno, pero de atrás está totalmente hundido, o sea, displásico perdido. Y uno que tuvo Fernando, que se lo regaló eh, Chico León, aparte de displasia, hace de eso más años. Aparte de la displasia, era un perro atípico y un pelo raro, como si, si tuvieran ancestros cercanos de perros de pelo duro. <coughs> y yo digo que si ese perro de pelo duro viene por una línea que ya tocaremos vamos a hacer también una pequeña biografía de esa persona eh, que yo lo he mencionado pero ahora no quiero referirme a él ya nos referiremos a él entonces <coughs> hace poco por youtube vi un... me apareció en pantalla que hablaban de presas canarios entonces entré y eran el que llevaba, el que preguntaba, no sé quién era, pero los que estaban allí eran tres personas que ya las ha mencionado en el vídeo anterior o el anterior. Eran Salvador Serrano Antón, Jacinto Martín, del Criadero La Hacha de Gran Canaria, que yo ya dije que no he hablado con él nunca en la vida, no sé, nada. Y Felipón Llanos. De, de Sevilla de Guadalcán Bien. entonces estaban hablando allí de los perros de las exposiciones, de esto, de orígenes que para arriba, que sí para abajo y en un momento determinado Salvador Serrano Antón menciona con mucho entusiasmo lo pueden ver en internet lo pueden ver en Youtube con mucho entusiasmo del campeón Tamarán, que cuando llegó Tamarán allí, que por lo visto cubieron, cubrieron varias perras en distintas fechas con ese perro, como esa gran cosa, y, y halagaban mucho en los productos de Tamarán, como que había significado eso un empujón en la raza, en la península, ¿no? La zona levantina, porque este señor, Salvador Serrano Antón, es de Alicante, el que tenía, no sé si sigue criando, me parece que no, no lo sé, pero me parece que no. Eh, primero criaba bullmastiff luego se metió viendo el filón del, del presa canario, se hizo juez incluso, que ya lo mencioné el otro día, y, y de esos jueces que les decían los que había que premiar y esos eran los que premiaban y aquí punto. Y nadie decía nada. Y a celebrarlo, y en la noche anterior del ju de los juicios, un banquete extraordinario, todo el mundo allí, con las esposas, los que venían con las esposas y los que no, pues no. bueno Entonces, Salvador Serrano Antón es el que sacó lo de Tamarán. ¿no? Y como que los demás sí, sí, sí, lo aceptaban, eran cómplices de, de, ese, de ese Tamarán. Bueno, pues imagínense ustedes, por eso he traído yo a Manuel Chico León, eh, porque él crió poco, él crió poco, pero estaba desde que, desde que se entró en el club, pues yo lo veía siempre allí, cuando yo iba lo veía, y a veces hablaba con él. él. A él no se le encogía nada porque lo vieran hablar conmigo, eso es verdad, porque la mayor parte de los demás sí. A lo mejor fuera, en otras circunstancias, en otras pues hablaban conmigo, pero cuando estábamos allí en el recinto ferial o donde quiera que fuera, pues no se dirigían a mí, como si no me conocieran. Entre ellos Felipón, que le dijo a mi hijo hace poco, vía internet, de que había estado aquí con su padre en mi criadero, pues yo no los recuerdo para nada, no los recuerdo o no se darían a conocer. Bueno, pues eh, cuando yo iba abajo yo los veía, sabía quiénes eran, pero a mí no me saludaban ni me miraban. Y Fermín Quintero, después de haber estado aquí, ya lo he mencionado anteriormente en otro vídeo, pues vino el día antes, eh, sería el viernes. Y, y cuando estuve abajo, iban todos allí, el de Guadalcán, Felipón, y el padre, y el otro, el de más allá. A mí ni mirarme. Bien, a lo mismo. Entonces, Figueroa, que hablaremos también, aunque él crió muy poquito, él vive aquí en el pueblo, ya creo que tampoco tiene nada, no cría desde hace bastante tiempo, ¿no? O sea, fue, esto fue un boom del perro de presa canario, hubo muchísima gente que se entusiasmó, como que era el no va más, eh, se había descubierto cuando a mediados de los 70 no había absolutamente nada. Entonces ellos era, se sentían todos muy protagonistas y además... Por encima de todo el mundo, incluso por encima de Manuel curto Manuel curto era como el apestado. Bueno, pues nada. Eh, entonces, eh, Tamarán. ¿Cuánto hay de Tamarán, descendientes de Tamarán en la península? Por lo que les he oído, mucho. Pues imagínense la aportación. Un perro epiléptico y displásico. El padre... No sé si llego a refiarse, me parece que no. Pero yo lo vi caminar, lo veía caminar y se le veía poderoso de atrás. El, el Urco era mejor perro que Tamarán. No cabe la menor duda. Que el Urco no sé si lo compraron el Jacinto Martín de la Hacha o lo del cielo de Canarias, los hermanos León Peñate, no lo sé. Me parece que Jacinto no. Bien, entonces esa cría a nosotros a nosotros yo no crío con perros de ellos ellos todos han criado con perros míos pero nos ha perjudicado con respecto al perro de presa mucho porque imagínense ustedes Tamarán displásico y epiléptico Azano de Manuel Martín Betancourt epiléptico y displásico hijo de un macho que me compró a mí por 25.000 pesetas que yo le dije de no utilizarlo como semental que no se radrafió nunca lo mismo que Azano no se radrafió nunca pero el Azano, digo el, el, el Mahan no creo que tuviera, no me parece a mí que tuviera displasia de cadera eh, Felo tampoco, Monzón tampoco eran perros firmes de atrás pero en aquella época no se radrafiaba yo empecé poquito después entonces, si esa, esa, esos ejemplares han sido los puntales o de los puntales más nombrados, y ya mencionaremos a otros, los de, de Vázquez Figueroa, por ejemplo, ya les contaré una historia muy curiosa que me ocurrió a mí con, con él y con la novia. Entonces, claro, le ha perjudicado mucho esta, esta manera de proceder, lo vengo diciendo y ratificando y venga y dale y venga y dale y dirán qué matraca que es Manuel Curto es que esto es para que hoy en día no se cometan esos errores que se siguen cometiendo que se sigue dando premios a los a los perros de presa con displace de cadera con falta de un P4 o dos P4 eso es una ruina, eso no puede ser en ese, en ese error no, no caen pues no pocos criadores de fuera de, de, de Canarias y de España. En Estados Unidos nosotros sabemos de criadores que radiofían los perros de caderas y de codos y tienen muy en cuenta la mordida, se la han tomado muy en serio y lo mismo pasa con algunos criadores de Inglaterra y de, y de Alemania y de Holanda y de Noruega y de Suecia, de Francia no puedo hablar tanto, pero imagínense ustedes de Francia, Casa del Presa, Barcelona Francia al lado entonces a mí al principio durante años de Francia a mí no me compraban un perro compraban en Casa del Presa el que más vendía porque tenía Francia allí al lado como iban a exposiciones y siempre ha habido esa tendencia a comprar hijos de campeones ¿por qué este... Fermín Quintero compró ese perro. Uy, para vender hijos de campeones. ¿Pero campeones de qué? Displásico y epiléptico. ¿Por qué lo no heredó eso? Le tocaba, tendría yo que analizarlo bien. ¿Azano? Pues no me extrañaría. No me extrañaría. Eh, entonces... De estos perros han ido también a parar a Gran Canaria. Hace muchos años a los gran canarios no se les ocurría comprar perros de Tenerife. Ellos estaban convencidos en Gran Canaria de que ellos seleccionaban buscando la funcionalidad en las pechadas. De los que yo conocí allí, ellos no, querían, no radiografiaban a nadie. En este momento eh, radiografían, que a los mencionaré, radiografían algunos. Pero se sigue criando con perros que están mal de, la, de cadera, la, la mayoría. Eso es muy triste, ¿eh? porque, claro, así no avanzamos. No avanzamos. Yo, cuando vendo un perro de presa a quien quiera que sea, le digo: si van a criar con este perro que me acaban de comprar o con esta perra, radi radiografíenlo antes se lo digo a todo el mundo esta gente no esta gente no quieren abrirle la mente a las personas, no vaya a ser que lo vayan a redrefiar y le vayan a reclamar que no les falte, si les falta algún premolar no críen con él pero ellos tampoco lo dicen ¿por qué razón? pues bueno, y eso no solamente es aquí en Canarias no, no, no, no, no, no. esto pasa en la península también lo vengo denunciando hace muchos años y la mejor forma desde mi punto de vista de la mejor forma de crear una raza más sana más funcional y eso ya entra dentro de la tipicidad porque un perro tenga buena cabeza y buenos huesos pero está mal de cadera, pues ya me dirán ustedes de qué le sirve la tipicidad ¿no? entonces la mejor forma es eh, insistir en ello, insistir, todos los criadores, si tiene display de cadera no críen, pero claro, están, ellos están preocupados, que si eso se lo dicen al, al, al comprador, cuando, lo repito, cuando llegue el momento, pueden ir allí y decirle, mira que el perro que me vendiste a mí está mal de cabeza, digo mal de caderas, la displasia de codo es mucho menos frecuente, al menos esa es mi, mi experiencia, no bastante menos frecuente. Pero la de caderas es muy frecuente, no en mi criadero, que lo tengo bastante resuelto, pero fuera. Entonces yo pensaba que en Gran Canaria iban a, a, a ser más conscientes de eso. Y como yo cuando iba allí a Gran Canaria, ahora voy menos, pues siempre hacía... Siempre hacía hincapié en eso, en las, en las bocas, en las caderas. Los prognatismos, eso de la, del perro boquino o prognata, allí lo tenían bastante claro, también. Porque los peleadores de perros, los pechadores de perros, eh, decían siempre lo mismo que Don Polo Acosta. Aquí, eh, los perros, los perros boquinos, aquí en Canarias se le llama boquino, prognata, muchas personas dicen un perro, bro, un perro prognata y no saben lo que se le dice. ¿eh? Entonces, eh, Chico León, lo mejor que crió, al menos de lo que salió, mejor desde el punto de vista de premios, campeón de monográfica, campeón de España, creo que fue, pues imagínense. Pero claro, es que lo que criaban estas personas, lo mismo, lo mismo que... Que Antonio Gómez Ramírez, que ya lo hemos mencionado, que fue presidente del club No sé si en dos ocasiones El otro día me estaba diciendo este amigo que estuvo aquí, que eso lo conoce mejor que yo Y si, si no estoy equivocado me dijo en dos ocasiones Fíjese qué personaje, dos veces, cuatro años más cuatro años después No sé si intercalado por medio otro y después él otra vez Entonces, imagínense Y luego regalando perros que hoy mismo me ha llamado este señor amigo mío que, al que le regaló un machito y una hembra, este me los ofreció a mí, luego yo le dije que no, él se los llevó allá a su casa y le dijo, mira, si sabes de alguien que esté interesado, que yo tengo más. Pues dejamos ya el capítulo de... Hoy no voy a hacer el vídeo más largo. El capítulo del Tamarán de Manuel Chico León. Y que sirva esto para todos, la pena es que estos vídeos no los vean, no por su gran importancia, esto no es el Quijote, ni son obras literarias, ni son... Eh, pero sí que, que queda claro de que el perro de Presa canario tenemos que seleccionarlo para la reproducción, porque en ese mismo error ca han caído y caen en Italia con el cani de Presa. Digo, con el Cane Corso y el mastín Napolitano, perdón. Eh, lo mismo es un verdadero problema, con el dogo de burdeos, son muchos dogos de burdeos que tienen problemas de cadera, son muchos los mastines españoles que tienen problemas serios de cadera, y eso me lo comentaba Luis Álvarez, que ya murió, que era juez de raza y ganadero, y muy consciente de la problemática, ya lo he mencionado yo en algún vídeo, eh, y me llevó a ver a mastines de ganaderos, y, y la verdad es que de atrás, mal pero es que esta es una enfermedad que es difícil de erradicar, no no es difícil de erradicar en ninguna raza tiene displasia, no crían con él en un macho con una hembra parece ser que en el yo estaba suscrito al, al a Carlanca, la revista del Mastín Español y parece ser que ya, de hace unos cuantos años para acá se, se lo han tomado más en serio pero ¿Cómo de serio? Un mastín español, macho o hembra, no debería aceptarse si no, en las exposiciones, si no tiene, y menos en las monográficas de los campeonatos de España, si no tiene el certificado de libre de cadera. No, es que me decía a mí el, el presidente de la canina Valentín Álvarez, es que eso no se le puede exigir, no lo exige tampoco la Federación Cineológica Internacional. Bueno, pues la sociedad canina española. No creo que la, la FCI le vaya a decir nada a la sociedad canina española porque lo ponga como norma. Y lo mismo con el presa canario. Y lo mismo con el perro de ganado majorero. Cuando yo, yo llegué a tener 19 perros majoreros. Perros de ganado o perros de la tierra de Fuerteventura. No bardino. Y menos verdino. Entonces, todas estas razas deberían exigirse. Porque entonces todas ganarían, todas certificado para poder concurrir a una exposición monográfica o no monográfica. Van con el certificado y entonces por el claro, eso de que yo no he venido a juzgar displaces de cadera. Carlos Salas, cuando le dio el primer premio que llegó a ser campeón del mundo eso a bombo y platillo, platillo salió por todos lados, el, el perro de, de la palma, se llamaba Tigalate, yo al dueño del criadero no lo conozco, no sé ni cómo se llama, pero sí que el criadero se llama mmm, El Calabazo, es que el señor del calabazo que no me acusen de que yo los menciono por el criadero y el nombre del yo si supiera el nombre y los apellidos lo, lo diría el señor este, criador lo primero que tenía que haber hecho ese perro era verlo radiografiado de joven, la preliminar la preliminar, por lo menos de caderas si pasa la preliminar, que ya ha mudado la boca, ya se ve si la mordida es en tijera, si tiene la boca completa, ¿m? tiene un buen tipo, porque claro, el calabazo yo me imagino ese perro que tendría buen tipo. A mí los comentarios que se me han hecho desde el principio me, me hablaron negativamente del perro. Distintas personas. Distintas personas. Bueno, pues, ¿qué imagen es esa? La imagen que queda por ahí. No es lo mismo que ese perro, por ejemplo, tiene la boca completa, la mordida en tijera, buenos aplomos de atrás y delante, paralelo de atrás, que no tenga corbejones de vaca, pero si encima está fatal de cadera, como me dijo este amigo mío, desarmado. De atrás, desarmado. ¿Cuál es el problema? El problema es que la cabeza del fémur y la cetábulo están mal, y para que estén bien, la cabeza del fémur tiene que estar digo perfectamente conformada y el acetábulo con el hueco suficiente para que entre. Y que dé 105, 105. Por el ángulo de Norbert. Pues yo me atrevo a decir que de los campeones de monográficas y de España, mal la mayoría, pero la mayoría, el porcentaje altísimo porque el que fue para Brasil, de Barnacambul que me hizo ir allá atrás, dice, mira, ven para que tú veas saltando digo, ¿qué saltando? y no tengo más que verlo caminar culeaba y no metía bien los posteriores eso es un síntoma de displasia de cadera y además más largo que un salchichón ¿Quién se lo había premiado? ¿Quién le hizo campeón de España? Los jueces especialistas, entre ellos Carlos Alasmelero, que ese señor sí sabe de perros, sí sabe de perros. Es de los que están en España que más saben de perros. ¿Cuál es el problema entonces de Carlos Alasmelero? se ha corrompido y es un hombre inteligente hoy mismo estaba yo revisando siempre estoy revisando alguna cosa de uno y de otro pues porque siempre aportan algo Carlos Alarmelero aporta los trabajos cuando él publicaba en su revista y en otras aquí tengo yo un, un libro del mastín de Esquiro Bolaños él le hace la presentación es un, no es un tonto pero ¿por qué cometen esos errores? Porque da como una conferencia, como he dicho el vídeo anterior, una conferencia allí, antes de la monográfica, invitado especial, 100 comensales allí, y el que me lo comentó estaba en la cena. Con un amigo, que no quiero traer a, no quiero mencionar porque, porque él no es del mundo del presa, pero estaba con él, son muy amigos. Y entonces se quedaron pasmados cuando vieron al día siguiente se quedaron pasmados no la noche de la cena que dio como una conferencia dice oye el tío dice una descripción del estándar haciendo hincapié en determinados puntos Y luego la, la, los aplausos fueron bueno de antología pero luego en el juicio al día siguiente no se correspondió con lo que había hablado. Y eso es gravísimo en Carlos Salas Menero, y en cualquier juez, Paloma Iglesias, de Camarmeña, Asturias, la misma película, Salvador Serrano Antón, lo mismo, lo que pasa que la señora de Iglesias, y Salvador Serrano Antón, y este señor, este joven, eh, el, de, el, de, el de Sevilla, Felipón, Llanos, estos no le llegan a, a Carlos Almelero ni a la altura del Betún porque estos es de cultura y canina, no hablemos, no hablemos ¿Eh? pero ¿por qué se hacen jueces? Miguel Ángel Pichón juez especialista Manuel Martín Betancourt, él sabe solo todo. Pero este señor no ha diestrado en su vida un perro. Ni en su vida, como dice el del chiste, ni en bajada. Nunca ha diestrado un perro, nunca ha radiografiado perros. Porque si los hubiese radiografiado no hubiese vivido lo que ha habido. Y él hubiese puesto, porque él sabía muy bien que yo eso lo planteaba siempre siempre selección, selección y selección bocas, caderas, morfología carácter tipicidad la expresión, él siempre hablaba de la, de la expresión y ahí yo hice un artículo que decía ¿qué es la expresión? vamos a ver, descríbamela y este señor no me lo hubiese podido describir porque un perro, por ejemplo ¿qué expresión como perro de presa canario puede tener? ¿qué expresión puede tener? si no tiene los maseteros bien desarrollados ¿Qué expresión puede tener si tiene la cabeza con el cráneo convexo? ¿Qué expresión puede tener ese perro? Si el morro no lo tiene ancho, pero ancho. No. El cráneo ancho, convexo y el morro así bajado con los belfos colgando. Eso no es del perro de presa canario, señores. Y Manuel Martín Betencourt ha juzgado, es de los que más han juzgado, pero ¿qué juez es este señor? Primero, que no sabe lo que es la honradez, la ética, no sabe lo que es. Este señor se morirá, ¿eh? sin saberlo o sin quererlo reconocer, o sea, reconocer que tiene que comportarse como una persona ética y juzgar, no mirar al, al dueño del perro y no amañar juicios. Hay que ir a juzgar Perros, por bien de la raza. ¿Lo ha hecho? No. ¿Lo ha hecho Miguel Ángel Pichón? No. Y no hablemos de Antonio Gómez Ramírez. Y Serrano Antón, que podría hablar de cosas que no voy a hablar. ¿Cómo venía aquí? Se llevaba perros y luego les adjudicaban papeles allá. Y eso me lo han comentado personas a las que, de los que se llevó perros. Eso es muy penoso. Así nos luce el pelo, no solamente en el perro de presa canario, en el mastín español. Así nos luce. No pasa lo mismo con los perros de caza, de los que son de manos están en manos de cazadores que cazan, no de boquita. Esos perros cazadores cazan. No hace falta que vayan a exposiciones para que les den el CAC, no, eso no tiene sentido ninguno. perro el, el cazador de conejos en Canarias caza con podencos mayoritariamente y esos perros los que no dan la talla no se reproducen ni se les da de comer, se los quitan de en medio y los de perdices lo mismo, sean pointer inglés sean braco alemán sea braco burgales aquí los bracos burgaleses no sirven porque, y menos en las últimas generaciones los bracos burgaleses por eso si sí funcionan los, los que le van a Pelo y a pluma, como es el braco alemán. Algunos que han cruzado con Weimaraner, por ejemplo. ¿no? De los de caza, no de exposición. Entonces, si todo esto nos lo metiéramos todos en la cabeza y lo aplicáramos en la realidad, ser honrados a la hora de, digo, de, de, de juzgar, observar bien los perros, y si hay que dejarlos atrás, fuera. Y en los, y en los, en, en los registros iniciales, ahí hay que ser muy, estricto, muy estrictos. Pero aquello de, de Salvador Serrano Antón, que le dijo a este amigo mío, más amigo mío que de él, porque este se ha desengañado ya, este amigo mío, ¿eh? que le dijo, mira, Salvador, dice, ah, que el otro día dijo, no, a mí me gustó más... Me gustaba más el perro que llevaba el otro chico, pero se lo dio al leonado. ¿Por qué? Porque no conocía al chico. No sabía de quién era aquel perro. Y le dio el premio al otro. Pero entonces eso se lo comenta a este amigo mío, que era amigo de él. Y le dijo, pues, el, que, el, el otro, el bardino, era mío lo que pasa es que lo presentó mi hermano, coño, haberme lo dicho, y utilizó otro, otra, otra palabrota, ¿no? eh, haberme lo dicho, Y entonces claro, él le dijo, no, tú juzga, tú lo que tú creas conveniente, ¿qué pasa aquí? que si el perro, si el otro, este amigo mío, eh, le dice, mira, que ese perro es mío, automáticamente se lo premia, y al otro lo deja de lado, y eso es la escuela de Manuel Martín Betancourt. Pero es que no solamente es la escuela de Manuel Martín Betancourt. Porque un hombre con la experiencia que tiene Carlos Salas Melero hace eso, es mucho más grave en el caso de Carlos Salas Melero que en el caso de Manuel Martín Betancourt. Porque Mar Carlos Salas Melero significa algo en la cinofilia española. Manuel Martín Betancourt no significa nada en ningún lado. Este señor, entre cinófilos, entre aficionados, no abre la boca. Dice alguna cosita, pero para no estarse muer digo, callado como un muerto. Cuando nos reuníamos, lo del grupo de, los, del grupo de Gran Canaria y los de Tenerife para debatir sobre el perro de presa canario y allá en Gran Canaria dos sesiones de cuatro horas, cuatro horas por la mañana y cuatro horas por la tarde, ocho horas, ¿cuáles fueron las aportaciones que hizo él? Ninguna. Él no hizo ninguna aportación. Hubo allí más gente que tampoco aportó nada, pero ahora no vienen a cuento y ya hablaremos. No aportó nada, porque no tenía nada que decir. Es más, cuando Manuel curto estaba en una reunión en Gran Canaria o en Tenerife, él no abría prácticamente la boca, lo que es hablar, debatir, argumentar, exponer u oponerse a algún planteamiento que me parece que no, o que esa persona le parece que no, no hablaba ¿por qué? porque carece de entidad propia, ¿y por qué carece de entidad propia? primero su personalidad y segundo, sus conocimientos con respecto a los perros. Probablemente de, de, del trabajo que él practicaba, no sé si era estadística eso lo dominará. Sí, no digo que no. Y con respecto a la pintura, que él hacía algo de pintura, ¿eh? pero que no ha significado tampoco absolutamente nada, porque sobresalir en la pintura, o sobresalir en la poesía, o en la novela, hay que dar el callo. Bueno, pues... Ese es el mayor problema. Otra cosa que no quiero dejarla... Quería dejarla para, para otro día, para más adelante, pero no, lo voy a decir ahora. Canarias, desde mediados de los 70, eso fue cogiendo ritmo, ¿no? Ritmo. Eh, se convirtió en un laboratorio. Esto fue una especie de laboratorio con respecto al perro de presa canario. Que no se ha dado esto, ni con el cane corso, ni en su momento con el Mastín Napolitano, ni se ha dado con el, con el Alano Español que con respecto al Alano Español, ¿eh? los verdaderos aficionados al Alano Español saben lo que quieren, no los que van con el perrito a la exposición y yo crío Alano Español y tal Otra cosa es que estos Alanos Españoles, que ya lo he dicho más de una vez y ya haremos algún vídeo y espero no ofender a nadie, ¿Eh? Y que nadie, nadie salte en contra mía, porque no, no, tendrán, no tendrán motivos para ello. Eh, no tiene nada que ver con los alanos de hace décadas atrás, de décadas. No, no, no, no, no, para nada. Para nada. Es el nuevo alano español. Pero cuidado: no importa que sea el nuevo alano español. Lo que sí importa es que sirva para lo que se dice que es la caza mayor, el jabalí, sobre todo y para, para, para hacer presa en las reses bravas, ¿eh? en el campo, o las monchinas arriba en, en, en Vascongadas y por ahí arriba, ¿Eh? que si villano, que si no sé qué, que si no sé cuántos, y ya expondré mis conocimientos y mis argumentos cuando hablemos de esos perros, pero no como detractor, no, Pero eso sí saben lo que quieren... Sí, sí saben. El perro que no pega, dejan ridículo al que lo tiene. Y, ese, y esas personas que van a la caza mayor o aprender o desalojar reses que se han quedado allá metidas en el bosque, tienen que tener esos perros calidad. Si no, ya pueden sepa, aparentar lo que quieran. Ya le pueden haber metido peres a canario. De mí se han llevado allí y tengo una carta que descubrí el otro día en un, en un archivo que tengo yo fotografías de familia y tal igual, y apareció una carta que la puedo leer del principio al fin de lo que a mí se me ofrecía hace treinta y pico de años muchos de estos que están en el tema del alano en aquella época, 30, 35, 40 años no estaban y sé de lo que hablo y sé lo que a mí se me planteó no solamente por carta, por teléfono. e intercambiar, que yo mandara. Pero realmente el interés estaba en que yo mandara algo de lo mío. Pero yo no tenía ningún interés. No lo, yo no entré al trapo. Yo no tenía ningún interés. Me mandaban fotografías de Navarro, de no sé quién, de no sé cuándo. Sí, vale. Navarro, displásico perdido. Yo conozco a Carlos Contera Alejandre. Él ha estado aquí, no en mi criadero, pero sí que delante, de la, en la acera de enfrente del Hotel Mencé en Santa Cruz, que él se alojaba allí, estuvimos hasta las 3 o las 3 y media de la madrugada hablando de perros. Y es un hombre muy apasionado. Lo que lo perdían en aquel entonces, no sé ahora, es que no se puede argumentar con rotundidad sobre una raza entre comillas que tú no la has vivido desde el principio, la nueva raza y lo mismo le pasó a Manuel San Simón cuando vino aquí que ya lo he relatado en un vídeo que yo ya publiqué algo que saldrá en el libro en la segunda edición eh, Carlos Salas Merero mmm, abarca más y eso que los, estos dos entonces estaban estudiando veterinaria o habían terminado veterinaria, eran muy jóvenes Carlos Alas Melero en aquella época tenía más edad aquellos, ellos, y... pero el problema es cómo se venden, cómo se prestan. Eso no es amar las razas. Mi concepto, mi concepto de Carlos Alas Melero, era más alto. Yo pensé que era, me fui dando cuenta, pero ya últimamente, después de lo que he estado viendo y que me han estado contando, ya cuando estuvo aquí con la cuestión del perro de presa, que nos carteamos alguna vez, y que dijo aquello de que del un poco de mitología al perro de Presa canario no le venía mal, y le dije sobre el perro de Presa canario se va a saber toda la verdad. Ahí yo ahí me di cuenta, y después que cuando ya se vino para la cuestión de la, fi, de la oficialidad, y tal y cual, él representando a la Sociedad Canina Española, a la Comisión de razas de españolas ahí me fui dando cuenta yo de que el hombre dominaba, pero no era limpio. Y en esto, esto es como aquello que dicen, eras tú la hemeroteca, ¿eh?, ¿Qué es lo que dijo este señor que ahora es político? A ver qué es lo que dijo en tal fecha. Y a ver qué es lo que dijo en la otra fecha. A ver, todo esto queda en la hemeroteca. Yo tengo aquí un montón de material, escritos, artículos que han publicado en revistas y tal, igual. Y Carlos Álvaro me parece el tío más, más conocedor y por eso él dirigía una revista, la fundó con su esposa Ana Mesto, ¿no? Eh, muy bien, con muy buen papel y artículos muy interesantes muy buena fotografía eh, pero amigo amigo, una cosa es predicar y otra cosa es dar trigo una cosa es tener los conocimientos y otra cosa es luego traicionar esos conocimientos y la persona que traiciona sus principios sus conocimientos eso pasa cojo a la historia, pero muy cojo muy cojo. Pues nada, un cordial saludo. Eh, pongan en sus vidas un perro de presa canario selección eh, y verán que no les va a pesar.